Bueno, pero la lucha y, y las notas las hacía yo. ¿Sí? Eh, ¿Qué empezamos a pelear? Para que nos abran. Los dueños de gimnasio nos transformamos en fleteros, porque yo, gracias a Dios, tenía una camioneta, entonces se podía cargar y llevar a domicilio, alquilar los equipos a domicilio. Así sobrevivimos. Para buscársela. Sí. ¿Sabés cómo fue? Cuando anuncian, se corre la bola que iban a hacer la cuarentena, fue un martes o un miércoles. Digo, yo me voy a volver loco acá encerrado. Me voy a buscar cosas del gimnasio para entrenar. Y cuando estaba en el gimnasio buscando unas pesas, una bici y otras cosas más, digo, che, van a haber muchos locos como yo. Entonces le pido al, al Tommy, que es mi mano derecha, que es diseñador y aparte es profe de, de mi gimnasio, le digo, Tommy, haceme un flyer que, que alquilo cosas a domicilio. Y bueno, esos dos días hasta que decretan la cuarentena, me la pasé siendo fletero. Llevando equipos a todos lados Alquilé la mayoría de las cosas Y así sobrevivimos la, la cuarentena y, y después empezamos con la lucha Para abrir los gimnasios Y yo me puse a la cabeza Y bueno, San Juan logramos que Sea el primer, creo que la primera o segunda provincia En abrir los gimnasios uh -huh. Y eso de involucrarme De tomar la posta, de representar a mis colegas Que para mí fue una responsabilidad Pero yo también lo estaba haciendo por mí y, y creía que lo podía hacer bien, entonces tomé la aposta. Y me sentí muy, muy cómodo, gratificado de, de no solo luchar por lo mío, sino por lo de los demás. Ya venía de la Federación de Triatlón también como presidente, que la iniciamos de cero. Eh, no había nada, el triatlón tenías grandes atletas, pero no había organización, no había competencia a nivel provincial. Y bueno, y todas esas cosas me fueron llevando... Eh, a involucrarme a darme cuenta que, que si no te involucras y no haces algo, no salís de la comodidad, dejás de ser Rambo de WhatsApp o de Facebook, como me gusta decir a mí, mm. o Rambo de café, eh, y le pones el cuerpo, no se logran cambios. Y eso, eso fue lo que a mí me, me, me lleva a participar. Y después, bueno, la, la ley del lema, la trampa. La trampa la ley de lema, como le digo yo. Eso también me impulsó. Uh -huh. Uh -huh. Así es la historia de esto. Claro, de, de la, varios <risa> candidatos dentro... En realidad, más que varios candidatos es por el miedo de perder el poder modificar las reglas de juego. O sea, es como si vos entras a la cancha y en el medio del partido te digo que tu arco, el que o sea, el mío, no el tuyo, el mío va a ser más grande, pero el tuyo sigue siendo igual. Porque vos tenés miedo de perder. Esa es la ley del lema o sea, porque acá no gana no gana el que más votos saca, sino el, la agrupación que más votos acumula. Esto es para solucionar una interna que había en, entre dos personas fuertes, un ex gobernador y un gobernador actual. Entonces, en vez de competir entre ellos, se suman los votos para ganarle a alguien de la oposición que estaba mucho más arriba en las encuestas. Entonces, eso de jugar con la gente, la gente no lo entiende. Yo camino por las calles la gente no entiende lo que es la ley de lema. No sabe con lo que se va a encontrar. Yo fui fiscal presidente de mesa cuando en el 99 en mi mesa vota el gobernador Abelín y el, el, el hijo eh, eh, Alfredito que ganó la intendencia. Yo me acuerdo esa noche nos fuimos a la una una y media de la mañana terminamos. Sí, los trabajos de los, los fiscales y presidentes sí. de mesa son muy arduos es todo mm. el día la gente por ahí no lo sabe si sí, el, el que ya tiene experiencia y lo ha podido hacer. Sí, pero la ley del M es peor. Y más sí, por la cantidad de boletas de... <coughs> ¿no? que va a haber ¿saben en ¿Saben cuántos candidatos hoy, hay no? en Capital, chicos? ¿Cuántos? 23. 23. Sí, 23. sí teníamos 23. El, el conteo entre de 20 y 25 nosotros. Sí, mínimo 20. Es que, bueno, puede ser, también también puede ser. Es una locura. La gente no va a entender nada. La han sometido a esto para arreglar una interna personal y para no perder el poder. Pero es, es algo... O sea... Santa Cruz y Formosa tiene esto nada más. ¿eh? Sí. Las provincias más arcaicas del país tienen este sistema. Uh -huh. Entonces, bueno, es complicado. Por eso había que, me, que involucrarse. Era un momento bisagra, creo, para San Juan. Bueno, pero ustedes han armado una agrupación fuerte, digamos, en, en Capital, con varios candidatos y demás, como para, como para dar pelea, digamos. Sí, sí, estamos... A ver, hay... Hay candidatos que, que vienen de la política de hace muchos años eh, y estamos nosotros que en realidad eh, venimos del movimiento de autoconvocados, de autoconvocados eh, de los banderazos, que nadie viene de la política, ¿sí? y que debo agradecer a, a Marcelo Rego que, que tuvo eh, la apertura para dejarnos participar y, y probar, porque no, no teníamos antecedentes ni tenemos estructura, la, estamos, la, la formamos. Y todos venimos del sector privado, jubilados, docentes, profesionales, emprendedores. Nadie tiene antecedentes en la política, uh -huh. ninguno. Entonces es una lista totalmente distinta a todos. A todos, nadie... No, creo que no hay de esas 23 listas nadie que pueda tener ese ese plus para mí que no está contaminado mi lista no está contaminada de la política. Uh -huh. Somos, según, bueno. según varias encuestas nosotros uh -huh. estuvimos mirando a las redes sociales... Eh, lo que la gente actualmente, digamos, es, identifica, busca o reclama de por si es un candidato no político, que es lo que vos estás mencionando, para poder sentirse identificado como mencionado, representado con respecto a las crisis y situaciones que pasamos a nivel provincial y país, ¿vos crees que eso te puede beneficiar, te puede potenciar? Para poder lograr ser Es, es probable si, si tuviera los medios para, para instalarme de esa manera. La verdad que nuestra campaña es muy, muy austera, muy a pulmón. Pero entiendo a la gente porque hasta hace cinco minutos yo estaba ahí, yo me siento parte de eso. Yo estoy cansado de votar lo mismo. Eh, llevamos acá, llevan 20 años gobernando. Entonces yo estoy cansado de votar siempre lo mismo y de que no hayan opciones. La ley del Lema permite eh, esa apertura, eh, pero es tramposa, porque no es una apertura. Para eso estaban las pasos, que era fantástico, participa cada uno, el que gana eh, va representando va al partido. Por eso las pasos eran un sistema eh, que es mucho más democrático y no es tramposo. Eh, pero sí entiendo que es así, que la gente está buscando a eh, alguien no contaminado con la política, pero tiene razón. Cada vez estamos peor, cada vez estamos peor, es imposible. Hoy, hoy vos hablas con los comerciantes, eh, mira, la otra vez entré a una ferretería y le digo, ¿cómo haces para dar precios? Me aumentan dos veces al día los precios. Me, me, me llegan listas de precios dos veces al día. Hay veces que decido no vender, hay cosas que tengo dudas, digo que no tengo precio y no vendo. Ah. ¿Cómo sostenés un negocio así? Entonces es lógico que esté todo el mundo cansado, si sí, yo también. Por eso me involucro. que Estás cansado y a ver. ¿Te enojás y putea a todo el mundo o te sí. involucrás para intentar sumar y aportar tu granito de arena? Bueno, yo me fui por esa opción. ¿sí? Uh -huh. Otros eh, salen a putear y con razón. Bueno, con respecto entonces a eso, ¿qué propuesta le vas a brindar vos a, al vecino, al, al capitalino para que te voten? mira eh, nosotros estamos eh, subiendo todas las noches. Eh, ¿Te acordás cuando Macri... Dijo 30 días, 30 actos para después de las pasos. Bueno, yo lo copié porque soy una persona que copia las cosas buenas. En ese momento eh, él empezó a hacer 30 ciudades, eh, 30 actos. Bueno, yo hice 30 ideas para capital, 30, faltan 30 días para elecciones, 30 ideas para capital. Bien. Pero lo principal que, que me interesa a mí... Eh, por mi laburo yo hablo mucho con la gente, escucho mucho a la gente, converso por, con mis clientes, eh, hemos hablado un montón de veces en el gimnasio, eh, me pasa eso. Creo que el secreto de una buena gestión es estar en contacto con la gente y escuchar. Y hoy en la época de las comunicaciones es muy fácil hacer una gestión si vos sabés escuchar. Si abrís para que el vecino se contacte con vos y te diga lo que hace falta. No te piden cosas locas. Entonces yo ofrezco laburo pues soy un tipo de laburo, soy un tipo que sabe escuchar y, y no voy a estar encerrado en una oficina, voy a estar en, en la calle. Me encanta ver una obra, yo cuando me están haciendo una máquina me voy al taller a ver si me la están haciendo bien, eh, es el emprendedor, eh, me meto y, y me pongo a laburar a la par, los gimnasios eh, los laburamos nosotros cuando nos tuvimos que mudar por la pandemia, eh, me pongo a la par de, de, de tanto de mis empleados como cuando contrato gente para hacer algún trabajo, soy emprendedor y de laburo, y bueno, eso quiero, y transparencia. Me parece que lo que hay que mostrar es el ejemplo. Eh, no, no no vengo con la demagogia de decir no voy a cobrar el sueldo, no, porque uno tiene que vivir de algo, pero les aseguro que va a ser una gestión transparente y cuando vos sos transparente el presupuesto se duplica, te alcanza la plata para mucho más, te aseguro. Eh, va por ahí, va por ahí creo, hay que mostrar con el ejemplo. Bien. Y vos, bueno, como comentabas, ¿no? Una persona nueva en la política y demás. ¿Cuál es la respuesta del vecino cuando camina en las calles? Mira fantástica. Son mis primeras caminatas. Uh -huh. eh, es la primera vez que lo hago. O mis primeras reuniones con sectores. Eh. A veces yo, como presidente, porque después quedé presidente de la Cámara de gimnasio iba yo a pedir reuniones con, con políticos. Entonces, ahora es la primera reunión del otro lado, como claro. candidato con algunos sectores. Y la verdad, fantástico. Y cuando la gente en la calle está eh, te dice no, los políticos, porque te encontrás con gente enojada, y le decís, mirá, nosotros somos autoconvocados, venimos de pa, la parte privada, es nuestra primera campaña, y es como que se aflojan. Entonces, la verdad es que no he tenido malas experiencias, he tenido muy buenas experiencias, mucho, muchas que me he encontrado con gente conocida que hacía muchos años que no veía, yo uh -huh. que conozco a Medio Mundo, bueno, me encontré al otro Medio Mundo que hacía mucho que no veía, Así que la experiencia es fantástica para mí. Eh, estoy muy contento. Pase lo que pase eh, dentro de 16 días, porque uh -huh. queda eso, nada. Ya, en la sí. recta eh, final. La experiencia ha sido fantástica. Uh -huh. eh, está bueno, me gustó mucho. Bueno, ya tenemos que cerrar, concluir esta linda <risa> entrevista. Y te damos unos segunditos para que a través de esta cámara que tenés acá eh, les digas a tus vecinos, a tus amigos, a los capitalinos <risa> por qué tienen que votar a Eduardo. <risa> Miren, la verdad que lo que me pasaba a mí creo que hoy es lo que le pasa a muchos. ¿Viste cuando estás cansado de decir que votás siempre a los mismos? Bueno, creo que hoy eh, tenés la oportunidad de votar a alguien distinto. Y a alguien que hace cinco minutos te lo cruzabas en un café o en el gimnasio o laburando. Eh, tanto yo que lidero la lista como mis candidatos a concejales son gente común, gente de laburo que vienen a, a sumar un granito de arena. Y bueno, necesitamos que, que nos ayuden porque el voto es muy importante y es el, es, eh, el igualador por naturaleza, eh, el voto de ustedes vale es tan importante, vale el del millonario, el del más humilde, el del policía, el docente, vale uno. Es el único momento que el ciudadano se puede expresar y puede eh, con su voluntad cambiar realidades. Así que bueno, nosotros somos una opción de, creo de, de ciudadanos de la calle de laburo que están intentando aportar así que por eso les pido el voto qué raro que suena no, no a... <risa> y bueno como político ¿eh? pidiendo no, el no, voto ¿sí? ¿sí? pero sí. es que bueno lo, lo siento lo siento así soy así muy muy espontáneo y muy transparente muy transparente eh, sí bueno sí. pero eso es lo que la, la gente quiere no sí. Así que eh, te agradecemos que ha sido tan transparente y buena onda con nosotros para que puedan conocer un poco más quién es Eduardo y, y que puedan tener opciones visibles este 14 de mayo, claro. ¿no? Que a nada, ya nos quedan <risa> dos semanas. No, bueno, les agradezco a ustedes y me encanta que chicos tan jóvenes estén ahí metiéndole, laburando y haciendo el programa. Me encantó. Muchas gracias. gracias. Me encantó, los felicito. Gracias. gracias. Bueno, bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Así es, ahí lo teníamos entonces, Eduardo Sedimero, candidato a intendente por capital. Eh, nos vamos a una pausa rápidamente.